escogió para emerger desde las aguas más profundas de la tierra, altas mareas custodiaron su merced y en su vaiven fueron meciendo a la sirena. Blanca luna faro guía quiso el destino que su luz fuera del día nada más frágil más mundano y terrenal nada más alma más etérea universal.